Es lamentable el estrayón de nuestra amiga Jacqueline Esteve, de esa figura, esa, esa artista. Saludo para ella y toda su familia, Jacqueline Esteve, que se tuvo una caída en una presentación aquí en la gobernación, me pareció. Sí. Vamos a ver el video, está por ahí. Ahí está, wow. ahí está eh, la cantante dominicana Jacqueline Estudio sufrió un aparatoso caída durante una presentación en la gobernación Duarte en, en ocasión del Día de la Mujer y que afortunadamente no pasó mayor, el intérprete fue quien compartió el video que muestra que mientras está cantando, da una vuelta completa, pero lo, los pétalos de la rosa que había en el piso hizo que resbalara. Okay, pero sí, di, que sí. di, que, di que fue. Sí, se ve ahí, se ve ahí. Mira la repetición, Mira, mírala ahí. Pétalo, sí, sí, sí. Míralo ahí. Ahí. ahí. Cuando ella da la vuelta, llega donde. Ahí, si... di que, no pero. pero, pero papá, ¿eh? Sí, pero fue un amigo nuestro di que, que le dio la rosa. Que le regaló una rosa. Ay. Que tuvo ese hombre ahí, tiene una mala suerte. ¿Y qué? Lo que Ay, le ha caído. No, ey, el... Ey, el... Ey, Ay, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ey, ey ¿tú ¿tú no te te ya, es mío, es mío. El pero no es eso, pero es mío. El no, hey, hey, hoy está en eso. Señores, Ey, hey, eh, a ti, no. eh, gracias a Dios que no pasó nada a nuestra amiga Jacqueline Esteve. Eh, pero una caída. Eh, la, sí, la artita, este, sí. ella no es Claro, no, pero una caída que, que pudo fracturarse hasta la cara o algo. ¿Me entiendes? Pero eso. Cámara. <risa> punto Está fresco. No, fue el pétalo, fue el pétalo. No, no, no, pero estás diciendo que... que... <risa> no, pero lo, lo importante <risa> es que, que... Sí, Claro. Eh... antes de... Sí, disculpa de bien, esto. Está bien, está bien. Que ella lo tomó bien, o sea... No, no, porque son sí, cosas sí, que pasan en el exacto, escenario. lo publicó ella misma. Antes, antes de que lo regalen claro, por ahí. Tenis, sí. Claro, a mí me han apagado el micrófono presentación antes de que lo riquen por ahí la gente mala que busca hacer sí, daño si bueno, lo puso, el ella. Sí, lo puso sí. ella primero y sí, dice hey, sí. estoy bien me caí miren ya que siempre están en eso porque una se cayó Juan Gravier claro. claro. dime cómo está no, pero que hay, eh, No, él eh, eh, quería volar. Dime como tú. Ey, ey, ey, ey, ey. Ey. Dime como tú. Vamos a ver. Cayó ahí mismo. <risa> ¿Eh? No, no, pero qué bueno. No pasó a mayores. saludo para esa dama, Jacqueline Esteve, detrás de San Francisco de Macorís, Ciudad no, del no Jaya. Donde son... Claro, donde ah, quiera sí, que ella pisa, está con San Francisco y, arriba. Y sus canciones que no pasan de moda. Un ching, un ching, no, un ching, un ching de la no, canción. Lo no, no, ¿eh? no, no, no, no. no quiero, tu amor. No Mira, hasta el fin, de el técnico, ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿eh? ¡No dejar de ir! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Ahí está, Jacqueline. Un aplauso, Sartita, Jacqueline. Eh. Jacqueline Esteve. Sí. Oh, son son mías personales, Jacqueline. ¿Eh? En el, Quililín, el, Quililín, claro. el Está en YouTube ya, el <tose> <Quililín Remy. tose>